¿Cuál es el límite de la función por la derecha cuando la variable tiende a 3 por la derecha? ¿Cuál es el límite de la función cuando la variable tiende a 3? ¿Puedes hacerlo en 10 segundos? En efecto, el límite de la función por la izquierda cuando la variable tiende a 3 es 6. También lo es para el límite por la derecha. En consecuencia, el límite de la función es 6. La presentación algebraica de los límites indicados es la siguiente. La primera expresión significa que el límite de la función por la izquierda es 6 cuando la variable tiende a 3 por la izquierda. La segunda expresión significa que el límite de la función por la derecha es 6 cuando la variable tiende a 3 por la derecha. Y la última expresión significa que el límite de la función es 6 cuando la variable tiende a 3. Espero que el video te haya sido de utilidad como un acercamiento al concepto del límite de una función. En el material de cálculo dispuesto en el portal académico del CCH se amplía, profundiza y formaliza el concepto del límite de una función. Te invito a revisar los objetos de aprendizaje de cálculo del portal académico del CCH.